Señora Mora. Señor presidente, nuestro grupo parlamentario eh, va a votar a favor eh, porque es que esta moción lo único que pide es el cumplimiento de la, de la legal, legalidad, que además está muy relacionado con los derechos de los ciudadanos legalmente reconocidos. La legalidad además en este sentido se recoge en una normativa extensa, desde un real decreto del año 87, eh, órdenes de diferentes ministerios y resoluciones de la Dirección General de, de Policía. Por tanto, no se trata de un problema legislativo, sino realmente se trata de una cuestión de voluntad política. Eh, y, obviamente, todos los que eh, utilizamos como ciudadanos el derecho de manifestación o de reunión de manera habitual desde hace años, pues vemos cómo es habitual que haya eh, miembros de los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado que eh, no portan la identificación, que no pasa con todos, obviamente, y la mayoría la portan, pero eh, hay siempre en las manifestaciones hay agentes que no, que no lo portan y eso se ve. Eh, y bueno, y todos los que acudimos a manifestaciones de manera habitual pues lo, lo comprobamos en persona, no es algo eh, que pase desapercibido. Eh, llama la atención que no haya procedimientos abiertos precisamente eh, por estas circunstancias. Cuando no es posible identificar a los funcionarios que no aportan la identificación cometiendo un ilícito penal o administrativo, pueden quedar impunes conductas que son rechazables. Se produce un deterioro de la imagen del prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una correcta identificación es positiva para los ciudadanos, también para los funcionarios y para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto no son palabras mías, sino que son palabras de la defensora del pueblo. Eh, la señora Becerril, en julio del 2016, en varias de sus recomendaciones. Llama, eh, está eh, leído eh, literalmente, llama la atención cómo eh, las últimas recomendaciones que se hicieron respecto eh, a la mejora y la identificación, a la visualización de las identificaciones, fueron rechazadas del Defensor del Pueblo, fueron rechazadas precisamente por, eh, por el Gobierno. La verdad es que sorprende. Eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia muy reciente, de noviembre del 2017, eh, señala que, la, eh, que es muy poco eficaz la investigación eh, de conductas cuando los policías van tapados y además no portan eh, de manera visible la identificación, obviamente. Por tanto, de lo que estamos hablando es de impunidad. De, que, de impunidad de los agentes que no cumplen la ley, con un agravio absolutamente con eh, respecto a los que de manera mayoritaria sí la cumplen. Lo que nos deberíamos de preguntar es si existe un interés por parte del Gobierno en fomentar determinadas situaciones de impunidad, relacionadas sobre todo cuando los ciudadanos ejercen su derecho fundamental de manifestación y de reunión, y respecto a eh, la integridad física y moral, eh, por ejemplo. Eh, el señor Iñarritu eh, lo único que solicita es el cumplimiento de la legalidad, no apoyar eh, el, la recomendación del Defensor del Pueblo y del Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos. Eh, no apoyar esta moción, la verdad es que no, no, no tendría eh, sentido alguno. Eh, quien no apoye esta moción eh, realmente se coloca del lado de la impunidad y de los que promueven actuaciones rechazables que después no van a poder ser eh, perseguidos. Gracias. Gracias a usted, señora Mora.